Tortuguita del agua, por tu buena Tortuguita del agua, por tu buena vecina, hay que decir que arena El habitante del Pacífico pues tiene un corazón muy grande, una disposición también al aprendizaje. Trabajamos por mejorar la calidad de vida de las familias cacaocultoras de San José de Fragua. Pues mis vacas para mí se significa mucho porque son las que me dan el sustento. Es una invitación a reflexionar juntos sobre cuál puede ser el futuro más alentador para este tipo de sistemas, en el que tienen que convivir tanto la conservación como eh, la vida de la gente. Es el fortalecimiento que transforme de manera positiva las comunidades y el territorio. Tienen grandes avances y sus necesidades son evidentemente en tema de innovación y fortalecimiento de tejido social. Son cosas que uno no las sabe y pues poco a poco va aprendiendo. Es vital que estas tecnologías lleguen a estos lugares tan apartados en los que hay un potencial creativo increíble. Las tecnologías son una herramienta fundamental e importante para facilitar, para mediar los procesos. El conocimiento que nos está dando Virgen es algo que nadie nos ve está en nuestra nuestra mente, nuestro corazón. La meta y propósito que tenemos como asociación es lograr transformar nuestra fruta en productos terminados y de buena calidad. En el sistema de producción ganadera que se ha implementado, lo que se busca es que se mejoren dos cosas, una la parte económica y la otra la parte ambiental. Cuidar la vida es cuidar cuidarnos todos, cuidar nuestro planeta. El método utiliza índices que son muy simples y que permiten también una especie de acuerdo con los diferentes actores. Entonces creemos que es una herramienta que puede quedar en la comunidad como una herramienta para autogestionarse y automonitorearse. Pudieron identificar algunas fortalezas que tienen aliados estratégicos ya encontrados, canales de comercialización. Fueron fortalecidos en su conocimiento acerca de cuáles son los permisos, qué tipo de calidad necesitan en su producto. Hoy la vainilla que en el choco sabe muchas cosas, amor, a tranquilidad, a paz, armonía. Pues mira, la verdad que el pescado es la base de la alimentación de nosotros acá en la costa pacífica. Pues ella desde pequeños nos iba llevando a la finca y nos enseñaba a cultivar el coco. Eh, luego eso es algo como ancestral que nosotros llevamos dentro de nosotros. Que vamos a obtener un producto de mejor calidad y vamos a contribuir con el medio ambiente para minimizar la contaminación. La pesca es importantísima y es productiva cuando se hace con responsabilidad. Cada intervención de cada campesino, por más ingenua que parezca, es una enseñanza.